Amigos, en el día de hoy, como ya les decía, el ministro de Turismo anunció acuerdos de inversión para este año 2023 de más de 3.400 millones. Se estarán desarrollando a partir de este año los inversionistas, las personas que han visto la importancia de desarrollar y explotar el potencial turístico de República Dominicana, lo han estado anunciando aquí. Para esto, el ministro de Turismo, en compañía del presidente de Azonahore y su vicepresidente ejecutivo, hicieron el importante anuncio para que todos puedan conocer los recursos a invertir en República Dominicana para este año 2023. Vamos a ver con todos ustedes esta interesante intervención. de las inversiones que se han firmado y concretizado vía el Ministerio de Turismo, no tenemos el total del Banco de Reservas ni del Banco Popular, lo que ha manejado el Ministerio de Turismo y los anuncios que se han hecho en inversiones y acuerdos de conectividad. En acuerdos de conectividad tenemos 11 acuerdos en total que mueven 709 mil pasajeros del mercado europeo hacia la República Dominicana. Reitero, hemos firmado, concretizado nueve acuerdos que garantizan 709 mil extranjeros del mercado europeo hacia la república dominicana. Los anuncios de inversiones y voy punto a punto para mayor transparencia. El anuncio de la nueva marca en la república dominicana en Capcana 50 millones de dólares Esporo Illustrator. Pioneer en el día de ayer en este mismo escenario anunció inversiones por mil millones de dólares iniciando con 250 millones de dólares en este mismo año y de manera inmediata con el Hotel Ritz-Carlton todo incluido. La familia Martineau en este mismo escenario anunció 90 millones de dólares incluyendo el Hyatt la Windsor Churches una nueva apuesta en Santo Domingo. Fran Elías Reinieri anunció esta mañana inversión por 200 millones de dólares en el Hotel Semin en Miches y firmó el préstamo ahí mismo con el Banco de Reservas y el Banco VHD. Paco Blanco tiene inversión en Miches por unos 150 millones de dólares con la cadena Viva. Hayat Grupo Fuerte 325 millones de dólares ...y firmaron el, el préstamo esta mañana. Familia Reinieri, que hace un momento la familia completa estuvo aquí... ...anunciando la marca W, todo incluido por primera vez en República Dominicana... ...con 135 millones de dólares. La familia Cisnero, Adriana Cisnero, hizo anuncio... ...Four Season en Minches por 200 millones de dólares. BH Caribe, el Banco Popular acaba de cerrar con ellos un préstamo de 200 millones de dólares y anunciaron ahora mismo inversión por 450 millones de dólares. En cada Piñero, que acaba de anunciar 100 millones de dólares entre el 23 y el 24, nos da una suma de 306... de 300, 645 mil millones de dólares hemos levantado en esta Feria de Fitur con anuncios concretos que van en inversiones turísticas a la República Dominicana. Y si lo simplificamos al 2023, inicio inmediato, son 1.645 millones de dólares que ha captado el Ministerio de Turismo en anuncios de marcas importantes. Acabamos de anunciar Planet Hollywood en Puerto Plata, Chris Carton en Cubero Alto en Macau, Acabamos de anunciar el W en Alto con la familia Reynieri y acabamos de anunciar el hotel Sevilla y Sport Ilustreire en Cap Cana. Nuevas marcas van a República Dominicana y queda evidenciado que la Feria Fitur es la feria más importante del mundo en turismo y que es totalmente rentable que la República Dominicana participe. 3.665 millones de dólares y inversiones que inician en el 23 de manera inmediata 1.645 millones de dólares. Ese es el resultado a lo que va en el día de hoy y me gustaría que se comunique. Fitur República Dominicana anuncia inversiones por 3.645 millones de dólares. Un éxito total y aún no hemos cerrado. Muchísimas gracias a todos. David Gibre, ¿quiere decir unas palabras? Yo, yo quería solamente comentar que realmente para nosotros como azonadores el tener aquí al ministro de Turismo trabajando, los firmar estos acuerdos nos llena de sumamente orgullo y vemos el compromiso que tenemos en la República Dominicana con todo lo que es el sector de turismo. Venir como azonadores aquí a esta feria y ver el resultado de los trabajos realizados, ver estos acuerdos firmados, ver el tema de que tenemos en agenda de conectividad, de mayor cantidad de vuelos de mayor cantidad de asientos, que es lo que nos va a permitir seguir creciendo en la República Dominicana a nivel de turismo, es para nosotros un gran logro. Y no solamente en la parte de conectividad, sino en toda esta inversión de todos estos hoteles, que no está solamente concentrado en un solo destino turístico, sino que como vimos, tenemos inversión en Puerto Plata, en Miches, en Bávaro, en Ubero Alto, en fin, en toda lo que es la República Dominicana. Y para nosotros estamos sumamente orgullosos como asonadores de lo que hemos venido logrando y lo que justifica esta participación importante que hemos tenido en as como ministerio y como azonadores en ese sentido y con toda la delegación que ha venido desde allá. A mejor futuro totalmente.